Vale, Ruby. Sí. Vamos a jugar un juego, ¿vale? No. Párate, Ruby, párate. Dime, dime. <ríe> Vamos a jugar un juego, ¿vale? Yo tengo monedas en mi mano, va. ¿vale? Quiero locura, bro. Tengo monedas en mi mano. Sí. Y tienes que adivinar si son pares o impares. Me suena este juego, eh. A mí también. Por me eso. Me tienes sabes. que. Par. Par. Sí. Entonces, ¿Seguro? No tienes, ¿eh? Yo llego que par, pero creo que no tienes. Par es cero. Ya, sabes. Seguro que no, no tengo Seguro Has perdido, bro Me había apostado Estas <risa> Vale, chicos ¿Cómo has perdido? ¿Qué? ¿Cómo has perdido, no, bro? No, no, no <risa> Pues bueno, chicos, nuevo vídeo por aquí para el canal Y seguimos con la investigación de Misifu No hemos encontrado nada, solo ha pasado un día Desde el anterior vídeo, pero nada Me encantó el vídeo un montón, tiene ahora mismo casi 50.000 Visitas, que es una locura Y lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser Antes de nada, antes de todo, o sea, No lo quiero liar mucho, es ver el último vídeo En el que salió Misifu para saber dónde estaba Exactamente y poder localizarlo Lo más importante que quiero que es de todo esto es Hacerlo bien, porque de verdad que puede salir Bastante mal el asunto, sinceramente Confío bastante, me ha quemado nuestra casa está. Taramisifu, se si ha quemado nuestra casa Es mi último vídeo, bueno, pero creo que este, el último vídeo en el que sale Misifu. Vamos a ver exactamente dónde está, chicos Somos detectives ahora mismo, o sea, en control A ver, al principio jugamos un poco al ping-pong tal No, chicos, se está quemando la casa No se lo enseñamos, vamos a meternos en nuestro canal y canal Y vamos a ver exactamente Porque de verdad que es una locura, o sea No sé dónde puede estar, le tiro la conexión A, a este youtuber Mientras está en directo, tampoco, tampoco Más atrás, por esta la... razón Perdí la amistad, aquí está misifu Vale, chicos, misifu como podéis comprobar aquí ¿Por aquí? Tenés al pan, Misifu Misifu ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Ya sigue llevando casquitos chicos, pero dentro de nada no lo va a llevar, va a ser el gato más bueno del mundo. Muy bien, muy bien. Espero que te estés recuperando. ¿Qué tal vas? ¿Qué tal te va la herida? ¿Misi? ¿Qué tal vas? Misi, misi dime, ¿qué tal vas? Chicos, últimamente no me habla, está sin palabras, pero bueno, lo entiendo. Soy muy guapo. La máquina de gancho que quiere... recuerdo. aparte de que soy giliboya, porque voy a comentarles algo Pero veis que mi Mishifu literalmente no está No está, o sea, estaba encima de ese armario Sería una tontería ir al armario y mirar arriba, obviamente Pero quería saber dónde está exactamente Para poder ver qué tenía y tal Creo que no tendrá el mismo casco ni siquiera Pero podemos llegar a investigar un poquito Y saber qué puede llevar Solo os digo que muy pronto ahora mismo Pero hay que darle caña Y chicos, vamos a seguir buscando a Mishifu pero antes hay que decírselo a una persona Bueno chicos, más o menos, mirad que hay aquí Porque... ¿Qué? ¿Tapatillas de Plex? No me lo creo Chicos, chicos... <risa> chicos... La vuelta, chicos... La vuelta... La vuelta, la vuelta a casa, la chicos... Vuelta. Bro, ¿No Plex... De menos? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que... Un poquito de de menos A ver, un poquito más. <risa> En plan, no soy italiano, pero me hubiera molado ir, ¿sabes? Yo acabo hasta los huevos wow de pizza, chicos Aquí estoy comiéndome un buen carne con patatas Odio la pizza Sí, huele, huele, huele Huele a carne con patatas Ya, o sea, que mi madre me ha dicho ¿Quieres espaguetis? Y la he dicho, ni de coña. Ya me ha dado judías verdes, en plan Odio la pasta ya Bueno, bro, apartando un poco las risas Tengo una noticia que darte Que te vas a quedar flipando Y te vas a quedar igual que nosotros El otro día fuimos a tu casa No sé si lo sabes Porque mi sifu ha desaparecido ¿Cómo? Misifu, justo, eh, nos fuimos, yo me fui a Madrid, tú te fuiste a Italia y ha desaparecido. Y mi madre, mi madre en plan, ¿te has preguntado? Sí, sí, le pregunté, fui a la otra casa, busqué, no había nada, ni un gato, solo estaba el gato de tu hermana. No me lo puedo creer. Te lo juro, bro. Por eso te digo, en plan... O sea, 100% Misifu se ha escapado, en la casa no está. En la casa no está, he buscado por todos lados, no está. Y no sé Yo voy a ir a buscar ahora porque creo que sé dónde puede estar, pero bueno, yo te iré diciendo poco a poco ¿Dónde hay que puede estar? Por la calle, o sea, hay que buscar por la calle Porque sinceramente en, no, Si no está en tu casa, ni aquí Hay que estar en la calle, o sea, no hay otro sitio ¿Sabes lo que te digo? Pon carteles por el pueblo Tengo que verlo. Y Bueno chicos, después de esto, lo que vamos a hacer va a ser Buscar otra vez por abajo Para saber exactamente si puede llegar a estar o no Y si no está, pues ¿qué haremos? Bueno, no lo sé, pero vamos a hablar aquí Le a Rubín. Lo que ha pasado y a ver qué opinan Aquí tenemos al mejor streamer de España de Fortnite <risa> El mejor streamer de España de Fortnite, chicos Obviamente, estoy yo Pero, tío, estará jugando a Fortnite súper contento, tío Pero seguimos sin tener a y fútbol ¿En serio? Joder, pues, no sé Ha preguntado... Te lo acabo de decir a Plex justo, bro, que él no lo sabía, ¿lo sabes? Hostia, chicos, hostia ¿Qué chicos. Te <risa> hostia. Te ha dicho Plex? Lex me ha dicho que pongo carteles por el pueblo. Tú también me lo dijiste en su momento, pero. Es que tiene un color muy poco característico, en plan. Es un gato que, en plan, se puede confundir con otro. En plan, literalmente, Missy es súper poco reconocible, ¿sabes lo que te digo? Al contrario, creo que es bastante reconocible. Missy Fu es el gato, en plan. Estándar, es un gato estándar, en plan. En plan. pero es que si ponemos carteles va a ser como una tontería, en plan. Va a ser como. Yo lo intentaría, tío. A ver, Creo que sí. No a la gente del pueblo y a ver si Pues nada, bro. Yo voy a ir abajo a seguir buscando. Ahora no vemos. Ruby Hex. Venga chicos, vamos para abajo. Y bueno chicos, aquí justo está mi Fu antes de que desapareciera. Aquí está su sofá. Vamos a ver un momento debajo de la máquina o algo. Por si puedo llegar a estar. No, no hay nada, chicos. No hay nada debajo. Por mirar ya no pierdo nada, chicos. No, no hay nada, chicos. No entiendo tampoco porque no habían gatos en la otra casa tampoco. En plan, no lo entiendo. A lo mejor se fueron o no, algo. Y chicos, mirad. al panita. Vale, vamos a cogerlo. Ya no tiembla nada. Ya no tiembla nada el cabrón. Miradlo. Es mi panita ya. Es mi panita ya, chicas. Últimamente lo estoy saltando un poco por el salón para que dé vueltas. Pero ya os digo que no muerde nada. Y lo único que le mordí es a Ruby una vez. Pero está muy chido el cabrón. Y mirad más menos la jaula que nunca les la he enseñado. Esto es una rueda que se le supone que se le mete esto. Esto de aquí y como que lo mastica. Como sus chicles, chicos. Es súper raro, pero al pana le encanta. Al panita. Hay que cambiarle ya a lo que viene a ser eso. Por el suelo porque, madre mía, tú caga como un cabrón. El tío queda como un cabrón. Y bueno, chicos, ya finalmente vamos a buscar la parte de fuera. Que mirad, qué bonita la parte de fuera. Nunca la hemos enseñado, pero mirad. Está, la verdad, bastante bien. Con sus arbolitos, tal. Y aquí... Una portería, la portería de todos los blogs básicamente, en la cual tiramos. Pero, chicos, eh, ya os comentaré cositas porque, en principio, eh, no sé si Plexo dijo una noticia bastante tocha en el anterior vídeo, que Chuso se fue de la casa y tal. Sí, chicos, se fue de la casa, pero... No se fue del team ni nada, o sea, sigue siendo del team Y tal, ya lo entenderéis Pero chicos, eh, se vienen cosas muy tochas O sea, que están preparados porque de verdad no estáis preparados Voy a seguir con mis Food, chicos Por ahora ya os digo, no está en la casa O sea, he buscado por todos lados, lo estáis viendo conmigo He buscado por todos lados y no está en ningún sitio Y lo que tengo que deciros es que En el siguiente vídeo, si tienen máximo apoyo Intentaré hacer lo de los carteles Ya como última opción Porque ya no sé ni dónde está entonces chicos, si os gusta esta serie, ya sabéis que podéis darle like y tal. Y suscribiros. Y en el siguiente vídeo iremos a poner carteles por todo el pueblo y para ver dónde está mi sitio.